¡Muy buenas tardes! Bienvenidos hoy en este día tan excepcional del cual las efemerides dicen grandes cosas. ¡Hoy es mi cumpleaños! Así que dentro de un rato empezaréis a tener ya en todos los productos un porcentaje brutal de descuento de cuyo precio no volveréis a ver. Sobre todo porque cambia pero es el máximo descuento que hago siempre, a lo largo del año, para celebrar mi onomástica, ya que el rey celebrará la suya, pues yo también la mía, oye, ¿por qué no? En fin, decía un sabio, la gente ve lo que quiere ver, efectivamente. Tener en cuenta una cosa importante, el tema de ir a por Binance, el tema de ir, bueno, FTX será un chuzo, ¿Vale? ...le permitieron trabajar mientras hizo caso a quien tenía que hacer caso... ...en el momento que dejaron de hacer caso, pues, pues ya la, le cortaron las alas, ¿vale? Eh, el ataque a Binance, pues es un ataque a las criptomonedas... ...ya hemos visto, por ejemplo, cómo el Banco Central Europeo... ...ha dejado de atacar a las criptomonedas... ...y ya empieza a atacar a Bitcoin... Tener en cuenta que, como os pongo en el título, no lo van a permitir... O al menos lo van a intentar. Llevan muchos años intentándolo, ¿vale? Desde que eh, nació Bitcoin, pues, pero sobre todo... Vamos a ponernos ahí desde el año 2015 hasta aquí. Llevan cinco años, seis años, más o menos, ¿vale? Un poquito más tarde, del 15. Eh, intentando machacar, machacar, machacar... Y intentando cepillarse las criptomonedas como sean. No han podido, con lo cual, que han hecho? Me uno, me uno a mi enemigo. Ahora, ¿qué pasa? Que voy a lanzar la mía... Como están acostumbrados a hacer siempre. Yo lanzo la mía, me tengo que cepillar la tuya. Ya está. ¿Cómo me cargo eh, Bitcoin? ¿O cómo lo intento? Claro. <ríe> Como ya sabemos, pues Bitcoin no tiene balances, no, tiene, no es una empresa en la cual, pues ahora tiene ingresos, tiene pérdidas, tiene tal. ¿Cómo me lo cepillo? Pues con las empresas que sí lo tienen. Es que ha habido mucho mmm, erudito, bibliánico, ...o como sé yo cómo decirlos... ...¿vale?... ...todos estos eruditos... ...que decían... ...que como Bitcoin no tiene que responder ante nadie... ...no le va a pasar nada... ...ahora bien... ...joder... ...hay alguien ahí... ...ahora... ...si quien maneja todo esto... ...sin quien te da acceso a esto... ...te lo cepillas... ...sin quien, sin quien le da ese movimiento... ...a todo esto... ...te lo cepillas te estás cepillando en gran parte a Bitcoin. ¿Sí? ¿A que sí? Pues ya está. Entonces, ¿qué hacen? No puedo atacar a la criptomoneda, no puedo atacar directamente a Bitcoin porque me sale rana. Encima la gente, la gente cree en ello. Y sobre todo le tienen un miedo terrible a qué? A un valor o una moneda que tenga una cantidad Fija, Bitcoin tiene 21 millones fijos, menos los que se perdieron, bla, bla, bla, bla, bla. En su día, en ordenadores, en wallets, qué tal. Su 18 va a tener fijos, no van a variar. Invariables, a no ser que al final cambien la red y se lo carguen. Invariables. Hay otras criptomonedas también invariables. Y a esas, es a la, todas estas son es las que tienen miedo. A los chuzos, a los tokens, a los... A eso no tienen miedo. Eso, eso se, lo, se lo quitan de un plumazo. Con una simple regulación. Se lo han quitado. Por cierto, si no te has suscrito, creo que es el momento adecuado para suscribirte. Y ya está. Y además me haces feliz porque es mi cumpleaños. 51 castañas, sé ¿eh? que no son pocas. Tampoco es que sean muchas, pero bueno, está bien. Eh... Entonces, si le tienen miedo a todo esto, ¿por qué le tienen miedo a que, a que Bitcoin sea un valor fijo? Pues porque ellos lo que están es hasta las narices de imprimir, imprimir, imprimir y quieren imprimir más y quieren diluir más el valor de, de nuestra economía. Tú estás currando ¿vale? para que estos cabrones desgraciados eh, resulta que, que diluyen el valor de lo que tú trabajas. Y les da igual si comes o no comes. Les da igual si puedes pagar o no puedes pagar. Les es indiferente. A lo único que les importa es que a ellos puedan mantener los asientos que tienen. Porque todos son políticos. Unos van de economistas, otros van de filántropos, otros van de... Yo quiero ayudar a la sociedad, otro yo quiero ayudar a las mujeres. Una polla. Tú te quieres ayudar a ti mismo. Por cierto, nuevamente, felicidades a los argentinos. En fin, chicos, chicas, que... El tema de que ataquen a uno, ataquen a otro... Si Binance es fiable... Yo lo vuelvo a decir... ¿eh? Yo creo que, que Binance va, va, va a sobrevivir... Eh, por supuesto... Creo que ha estado haciendo las cosas muy bien... Ha sido muy inteligente desde el principio... Que ha sido un poco cabroncete en algún momento... Pues a ver... Si es que... Eh, todos tenemos nuestro lado así un poquito... Eh, tenemos al angelito por un lado... Y al angelito negro por el otro... Bueno... a ver, joder, es que, a ver Si digo eso... Me llaman, me llaman racista... Eh, tenemos al angelito por un lado... Y al murciélago por el otro... Yo qué sé... O al vampiro... ¿eh? Eh, entonces eh, tener en cuenta esto y más allá de esto evidentemente ¿todos tenemos que apoyar al mundo de las criptomonedas? por supuesto que sí ahora no todo es válido no todo porque eh, hay mucho llorón ¿vale? lo de mucho llorón ay, ay, es que no apoyan al mundo de las criptomonedas es que no tengo por qué es decir yo apoyo esto mientras a mí me dé dinero Si mañana me da dinero eh, Invertir en... Eh, a ver, así de lo que yo veo aquí Por ejemplo, en Qualcomm Porque tiene unos chips que le han salido unas patitas así Y son súper guays, pues invertir en eso Ya está O porque sea muy, muy, un mercado muy dinámico Y que me guste mucho A mí, por ejemplo, Forex no me gusta Pero ya, de ahí eso ya depende de lo que cada uno le muere Pero, en definitiva... Eh, es un mundo que a mí me apasiona eh, me gusta hago el uy, qué qué gallito me ha salido como si fuera OSB, ¿veis que pasas de los 50 veces a otra, a otra juventud? Um, a mí me apasiona, me gusta mucho es un mundo que es muy muy grato, muy ingrato muchas veces también porque eh, pero, pero esto pasa con todos los mercados es decir, no os penséis que este cripto invierno y que esto que está pasando no está pasando en el resto de mercados, que sí está pasando incluso eh, yo creo que casi, casi con peores perspectivas. Hablo de Bitcoin, Ethereum, Litecoin, yo qué sé, las cositas así principales, ¿vale? Eh, igual que pasa en el mercado, eh, sabemos que el SP500 tiene X empresas, que son las más grandes, pues podemos hablar de las Microsoft, de las Amazon, de las Apple, y luego está el resto de, bueno, pues a ver, decir a ser una auténtica locura, ¿vale? Pero que no tienen comparación con las grandes. Eh, pasa igual en el mundo de las criptomonedas, ¿vale? Pero claro... SP500, no es SP25000, ¿Qué pasa con el mundo de las criptomonedas, y así, claro vamos a ver quiénes aguantan al final y quiénes no, en fin vamos a ver cómo está Bitcoin, vamos a ver cómo está el mercado chicos y chicas, bienvenidos al maravilloso mundo de las criptomonedas comenzamos y dale a la campanita eso suscríbete y dale a la campanita que si lo haces pues será mejor que si no lo haces <ríe> básicamente a ver el precio por aquí bueno estamos en el s&p 500 toda esta zona de soporte que ya vimos pues que la perdía vamos a una hora ¡Opa! En una hora pues ha hecho un toque en la parte inferior, otro toque en la parte inferior, ha intentado ir al alza. Y el siguiente toque, pues como pasa siempre con los dientes de sierra, pues es un poquito más abajo que el anterior. Todavía puede seguir cayendo. Efectivamente, que era lo que dije ayer, yo pienso que tiene que caer. Y exactamente igual que Bitcoin. Bitcoin, una vez perdido este mínimo relativo, tiene esta zona de soporte. ¿Veis? Esta zona de máximos que hubo aquí aproximadamente en la zona en la que está, 16.603. ¿Vale? Aquí toda esta zona fue de, de resistencia y aquí fue de soportes. Con lo cual, en el momento que la pierda, ¿dónde iremos? ¡Pah! A la siguiente. que Está aquí, en 16.200. ¿Y dónde está la siguiente? ¡Pah! Aquí abajo, en los 15.800. ¿Vale? Ahora bien, tenemos que, que hacer eh, un poco... Voy a hacer de abogado del diablo. ¿Vale? Eh, creo que hay que hacerlo hemos tenido eh, ya el grueso de la caída esto es evidente me refiero desde arriba del todo, ¿vale? desde el máximo histórico desde la zona de 69 mil y pico hasta el máximo que hemos bajado aproximadamente un 77% como norma o la media que solemos bajar suele estar en torno al 84 ¿vale? el 84 a ver dónde estaría eh, por aquí, ¿no? Eh, 11.000 más o menos bueno Bien, bueno, pues tampoco es algo que no hayamos hablado alguna vez, ¿no? Que podemos bajar a esta. ahí Vale, hago de abogado de débil en ese aspecto. Pero ahora resulta que eh, cada vez que hemos caído, sobre todo las últimas veces que hemos tenido estas caídas eh, importantes, y sobre todo esta de aquí, liquidación de Luna y compañía, eh, FTX, eh, bueno, pues eh, no, no, no soportamos. Fijaros que caímos a la zona de 17,5%. Ahora estamos en 16,5, es decir, mil dólares. Después de este pedazo de ostión, porque es un pedazo de bofetón importantísimo, hemos estado recogiendo un mogollón de pasta, o han, sobre todo, han estado recogiendo muchísimo dinero de mucha gente que se ha cagado viva. Ha hecho... Pff, y se ha ido por abajo, ¿vale? Ahora, esta otra caída, a pesar de... Tampoco es que se ha ido mil dólares más abajo. Estamos mil dólares más abajo que se ha ido aquí, sí, un poquito más abajo, ¿vale? Dos mil dólares más abajo que la gran caída cuando se hundió Luna en, en, plena, en, pleno, en pleno tortazo. Fijaros el tortazo que había aquí. Pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa. Está aguantando estoicamente las. Barbaridades que le están haciendo a Bitcoin ¿vale? lo está aguantando estoicamente. ¿Por qué? Vuelvo a insistir, porque Bitcoin tiene algo que no tienen eh, Amazon, que no tiene Apple, que no tienen SP500, que no tienen los valores normales. Tienen una comunidad de holders tremenda. Y en esa comunidad de holders, que bueno, pues unos más, otros menos, se apoya a todo esto. Se apoya a todo esto. Cada vez hay menos Bitcoin circulando y esto es una realidad. Ahora, por ejemplo, ¿qué ha pasado eh, con bueno, FTX, con Binance, etcétera, etcétera? El Bitcoin se ha sacado de los exchanges, pero no se ha vendido. A Binance le han sacado una burrada de millones, a Bitfinex, a todos los grandes, ¿vale? Podemos hablar de Binance por, porque es el principal, pero es que todos los grandes, y ahí siguen. Ahí siguen. Todos los responsables, más o menos, han presentado una serie de pruebas de la pasta que tienen. Otra cosa es que las agencias que hacen esas auditorías estén preparadas o no vale, para hacerlo correctamente. Porque no tienen ni puta idea. Me pasa como muchas veces a, a los inspectores de Hacienda o a, o a X. No tienen puta idea de cómo funciona. Entonces, claro, es complicado hacer una auditoría de ese tipo. Entonces, bueno... No es que yo esté echando un un cable por Binance o ni mucho menos, ¿vale? Simplemente eh, que lo que he dicho al principio, la gente ve lo que quiere ver y muchas veces vemos lo que quieren otros que veamos. Tenemos que tener mucho cuidado con eso, ¿vale? Bueno, entonces Bitcoin cerró una semana bastante mala la semana pasada, una vela bastante fea esta ha empezado mal eh, lo, lo normal después de esta vela es que esta sea una semana que no es una semana que no sea demasiado buena eh, pero que bueno tenemos aquí un soporte en la zona de 15.800 aparte de lo que hemos estado hablando a lo largo de, de, del vídeo pues bueno y las zonas en las que estamos trabajando que creo que aguantará aguantará bien dicho esto sí, esta línea de tendencia que tenemos aquí Hemos tocado aquí, pasamos, volvimos a tocar, podemos volver a tocarla perfectamente, terminar de desgastarnos en diario y volver a intentar hacer otro impulso. ¿Lo ideal que sería? Pues, oye, que volvamos a intentar pasar la zona de 50 RSI y volvamos a tirar al alza y, bueno, pues esto intente romper donde ha tocado, que no ha sido capaz. Tarde o temprano volverá otra vez a, a intentarlo. Pero dependerá de que tengamos alguna noticia buena y que realmente... Estamos hablando rally, de navidad, rally, de navidad, rally, de navidad, 19 de diciembre, fum, fum, fum, y todavía no hay nada taca, taca, ¿vale? Está la cosa bastante fea, ya lo hemos visto en el SP500. Ethereum pues haciendo lo propio, tres cuartas de lo mismo, el total market, un poquito rojo, un poquito rojo. <risa> Esperemos que esto sea un suelo y aquí forme otro más arriba y, y empiece a, a elevarse poco a poco, aunque sea lateral, lateral subidista como dice Minilla. Y lo que hablábamos ahí, ¿eh? la dominancia de Bitcoin subiendo nuevamente. Si vuelve a pasar nuevos máximos y eh, ya se nos descarta la opción de hacer un techo y dos techos y que se vaya para abajo, pues bueno, tendremos que esperar a que termine de rematar la faena que vaya a hacer. Si va a ser como esta vez que estuvo aquí tonteando un tiempecito subiendo, ¿vale? pues bueno, si hace eso y se nos va a la zona de 44, después vamos a tener una excelente oportunidad y hay que verlo todo esto como oportunidades contra las altcoins, contra Bitcoin. Por la parte del dólar, pues haya bajado otra vez a nuestra línea de medias que ya se ha empezado a poner verde. ¿vale? en diario con lo cual normalmente cuando se pone verde en diario hay una subida más pequeña ¿vale? de este tipo o más grande de este tipo vamos a ver qué nos hace en semanal ¿vale? todavía lo tenemos bastante coloradillo pero ¿qué ha pasado? primero primero ¿Qué ha parado en una zona de soporte? Segundo, que ha parado también en una media móvil importante en 50 ciclos, 50 semanas? ¿Y qué ha pasado también dos segundas semanas seguidas? Ya empezó la semana pasada un poquito dando, dando eh, puntadas, ¿vale? Y esta semana ya lo está haciendo pasar a la derecha de la línea de medias, ¿vale? ¿Qué ocurre cuando pasamos a la derecha de nuestra línea de medias de este eh, script que tenéis gratis los que vais al canal VIP tenéis gratis los que eh, vais a la escuela aunque con la oferta este año ya sabéis que en estas navidades a lo largo de este año tenéis todos los scripts gratis los gente que vais a la escuela pero los que vais al VIP tenéis este en cuestión eh, totalmente gratis durante el periodo que estéis eh, al menos un año eh, ¿qué pasa cuando va a la derecha? pues vamos a verlo vale mirar llega hay una gran caída el precio empieza a pasar a la derecha y esto empieza a lateralizar y subir. Esta subida parece que es una auténtica castañita, pero bueno, ahí tenemos una subida de un 2 y pico por ciento. Vuelve otra vez a perderlo y vuelve a lateralizar, vuelve a lateralizar ta ta ta y empezamos a subir, ¿vale? Otra subidita y así suma y sigue, suma y sigue. A ver, que alguien que piense que esto, esta subidita... De un 2 y pico en el dólar index es una castañita, va mal. ¿eh? Eh, igual, ¿vale? siempre que el precio pasa a la derecha, empieza a subir. Entonces, ahora es importante porque, porque ha pasado eso en confluencia con una zona horizontal de soporte y una, un soporte dinámico que es la media de 50. En el dólar index esto es importantísimo, bueno, en cualquier valor, pero especialmente en, en uno tan que se mueve de esta manera. Por otra parte, las altcoins, aquí el finance, que la vimos ayer, está ya, hoy está rebotando, bueno, rebotando, un 1.46, que bueno, para, es que para las criptomonedas es un 1.46. Es una castañita. Tenemos sobre todo rojo, tenemos muchísimo rojo, ¿vale? Atlas, eh, Criterion, Kill, Library crates eh, bueno, tampoco hay de las importantes, importantes en las grandes pérdidas, al menos hasta el 5%, bueno, Swan Earth aquí, eh, Chilith, que está sufriendo ya algo, pero Chiliz ha sufrido con el Mundial, madre del amor hermoso, ha sufrido más que los argentinos, ¿viste vos? Y eh, Sun, 5%, melos ocate bueno, Filecoin, Filecoin que parecía que iba a tener ahí, pero al final se quedó en, en eso, en aquí. Dodge, Mainframe también está por aquí, Luna Classic, Madre mía, Luna Classic, todavía existe. Pero bueno, en el lado positivo, vamos a intentar ser positivos, ya que sé que hay poco, pues tenemos Asis. Asis, Asis, un 10%. Uno, dos y tres días, plaf, y se ha ido a la media de 50, que es la que le ha parado. Debería de cerrar por encima de la EMA 20, por encima de nuestra línea naranjita que tenemos aquí en el All in One. Eh, y bueno, a partir de ahí, si empezamos, si empezamos a ver que la línea de tendencia principal que tenemos ahora, la chiquinina, ¿vale? Está esta tan grande que hay aquí, eh, ¿está bien? ¿Vale? Si la terminamos de romper y nos vamos a por la media de 100, podría estar bastante bien. Vamos a ver qué pasa con el RSI también. Hay que estar por encima del 50. Y si tenéis el alert, este, a ver, este scripts, el alert, es gratis. Lo tenéis totalmente gratis. Es muy bueno. ¿Vale? Entonces, ¿qué pasa? Que cuando pasamos de la línea roja punteada hacia arriba, ¿vale? Normalmente es entrada en verde. Si pasamos de la línea punteada hacia abajo, es entrada en corto. Y ya os digo que funciona. Ahora, lo que el tiempo que sostenga, esa, esa, esa subida, aquí pues son tres barras, aquí son cuatro barras, aquí son más barras, ¿vale? Veis una subida chiquinina, pero va subiendo. Bueno, chiquinina hay que medirla también. Esto es un, solamente un 17%. Entonces, este lo tenéis gratis en todos los vídeos. O al menos hasta hace poco ponía en todos los vídeos, ponía eh, script gratis o indicador gratis. Pero si vais al canal y buscáis indicador gratis. Os llega un vídeo. Y está ahí el indicador, cómo funciona, cómo instalarlo, todo. Joder, de verdad. Hay que deciroslo todo. Bien, entonces, bueno, tenemos por aquí también en lo positivo, TKO, Fiernor, Polis, los huevitos, Walton Chain con un 269. No es que sean grandes subidas, pero bueno, por lo menos se están manteniendo y no están eh, expiriendo más. Bit to me, hasta Bit to me, 475%. ¡Oh, Jesús, con los que lleva, madre mía en fin, eh, poco más que añadir en cuanto a las altcoins contra el Bitcoin más o menos un panorama a ver, vamos a poner al revés muy rojo ¿vale? pero si nos ponemos en el lado positivo pues igual, si es que ya sabéis que a mí me gusta bastante más contra el Bitcoin eh, ¿por qué? porque tengo un histórico brutal, brutal mi zona de soporte marcada desde hace tiempo que es la zona en la que yo busco comprarle, ¿vale? contra el Bitcoin TKO, eh, Walton Chain, también un 3.44, bastante más que contra el dólar, mejor, muy muy bien, eh, ANT, NULS, los Library Gates, fijaros que estaban en rojo contra, contra el dólar y sin embargo contra Bitcoin están en verde. Ay, amigos, es que muchas veces las cosas cambian bastante. Cita por aquí también. Tenemos a Monero ganándole un 1,60 al Bitcoin. Y Waves también, que... La, este Waves está muerta. Waves, Dios mío, ¿verdad? es que son rusos y por rusos y no sé qué. Y cuando empezó la, la, la mierda que le echaron encima, ¿no? Pues aquí está, subiendo un 1,40. Los Axis también contra Bitcoin, un 1,40. Y bueno, pues One inch también, que estaba perdiendo bastante contra el dólar. Sin embargo, contra el Bitcoin está subiendo. ¿Por qué? Porque está perdiendo más Bitcoin que ello, que ello, ¿vale? Eh, y poca cosa más. Eh, realmente hoy ha sido un día bastante aburridito eh, en cuanto al mercado. El resto, pues hemos intentado pasarlo lo mejor posible. Y vamos a terminar con Bitcoin. Vamos a ponernos en una horita a ver qué narices está haciendo y está intentando hacer. Intentando parar. Está bien, esta mecha es una buena mecha, pero no quiere decir que vaya a parar ahí. Fijaros cómo se ha venido a una zona un poquito más abajo de lo que hizo el sábado, a las 12 de la noche, pues se nos ha venido un pelín más abajo, pero enseguida rasa o sea, está, está llegando una zona, estas zonas, zona de aproximadamente 16.500, en la que está recogiendo dinerito, y enseguida, ¿vale?, sube a los 16.600. Vamos a ver si realmente es capaz de aguantar esa zona, y si no, no pasa nada. No pasa nada. Bueno, en realidad sí pasa, pues es una putada. Yo sé que es una, una auténtica faena el haber, el haber el querer que suba y que esto no sube. Pero de verdad, no os desesperéis por eso. Es que va a tardar. Es la realidad. Yo, si queréis, os cuento otra historia, pero no soy capaz. Así que, chicos y chicas, como digo, siempre invertir con mucha gotela guarda liquidez para cuando haya oportunidades y que la paciencia os acompañe. Chao, chao.